Bueno, esta es una acción que ha desarrollado Londres 38 en el día del detenido desaparecido. Y es una denuncia a la falta de actividad del gobierno para comprometerse en medidas que efectivamente permitan dar con el destino final de los detenidos desaparecidos. Han transcurrido ya más de 40 años en algunos casos, más de 25 en el retorno a la democracia, y nosotros apreciamos una eh, laxitud, una enorme desidia de parte de las autoridades del Estado, de los tres poderes del Estado, para dar con esta tarea de eh, ubicar a los detenidos desaparecidos. La acción que hemos realizado ha terminado con cuatro personas detenidas, cuatro personas integrantes, cuatro mujeres integrantes de la Mesa los 138, eh, y bueno, ahora vamos a buscar que eh, sean liberadas. Pero aquí lo principal es dejar el mensaje que en la sociedad chilena, el Estado chileno tiene una deuda con, eh, con el país sobre la verdad, el destino final, de más de 1.300 detenidos desaparecidos. Eh, aquí lo que hubo fue una, un, una, una acción en que fueron teñidas las aguas de la pileta frente a la moneda y lanzadas gorras militares, simbolizando eh, la, la impunidad, simbolizando, ah, acusando a los hechores de los crímenes eh, y con, marcando una señal de con, con, con tinta, marcando eh, esta impunidad que persiste hasta el día de hoy que ha permitido, entre otras cosas, que eh, la tortura, la represión, la desaparición forzada de personas siga siendo una práctica hasta el día de hoy. Y lo que nosotros buscamos es visibilizar eh, esta situación, que eh, de mil, casi 1.300 ha tenido desaparecido apenas 144 eh, restos, micro, micro restos, eh, pedacitos a veces de huesos, han permitido identificar a solo 144 personas. Es decir, tenemos más de 1.100 personas que aún no son halladas ninguna de sus partes. La, la posición de, de, de los gobiernos hoy día, la mayoría, cuál ha sido el aporte en realidad en términos de la impunidad. Bueno, habría que ver el programa que ellos prometieron, que no han cumplido ninguna de sus letras. Ellos prometieron terminar con el secreto de las de declaraciones del informe Valech y estas permanecen aún con 50 años de secreto, eh, siendo un aporte interesante para la impunidad, porque ahí están los hechores, están los crímenes y sin embargo eso eh, se mantiene en, eh, oculto. Eh, no hay... se ha ido desarticulando instancias como el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Eh, hay un plan de Derechos Humanos de, de una subsecretaría de Derechos Humanos que ni siquiera tiene nombrado su, su, su director, su, su eh, subsecretario. Es decir, hay una serie de medidas que fueron prometidas y ninguna cumplida. Lo real, lo concreto, es que la impunidad persiste. Eh, es decir, hay en todos los organismos del Estado... Eh, hay, hay impunidad y hay eh, acciones concretas hacia la impunidad. Al revés de lo que esperamos, que haya acciones concretas para conseguir toda la verdad y toda la justicia.